Muchísimas gracias, amado Francis, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de todo lo que hemos visto en el fin de semana, y la deseada sed de justicia de muchos ciudadanos, o de la mayoría del pueblo dominicano, y eh, una de las declaraciones que diera... El expresidente de la República, el señor Leonel Fernández, y ahora, pues, el principal dirigente de esta nueva organización política llamada Fuerza del Pueblo, compuesta básicamente por peledeístas que han dejado las líneas de ese partido y que han pasado a formar bandera aparte con este nuevo eh, partido político Fuerza del Pueblo. Las declaraciones del expresidente Fernández en el día de ayer nos llegan a nosotros a pensar lo siguiente que se va a dar eh, y de hecho de por sí ya se ha estado dando. Eh, muchas personas o muchos peleadistas han ido a pasar a las filas de la fuerza del pueblo luego de este acontecimiento que vemos. En el día de ayer y que se supone que seguiremos observando porque faltan más eh, apresamientos, más investigaciones eh, y todo el proceso judicial que se lleva en la República Dominicana, el tan esperado y deseado eh, proceso o iniciativa de, de justicia que buscamos eh, nosotros todos los dominicanos. Decía Leonel Fernández lo siguiente, vamos a ponerlo en amplio muchachos, dice... El PLD atraviesa momentos difíciles porque se emborrachó de poder. Ciertamente hay muchos acontecimientos que conllevan a pensar esto que dice Leonel Fernández. Eh, desde el dirigente principal, luego de, de irse Leonel Fernández, el señor Danilo Medina, los altos funcionarios o la cúpula, digas el comité político y todo lo que nosotros conocemos, que se ha ido dando en los últimos meses. Dicho esto, nosotros planteamos lo siguiente. ¿Quién es el más beneficiado de todo este proceso judicial que se lleva en contra de altos funcionarios del PLD y que las bases de ese partido podrían ver como... Eh un importante impacto a la organización que está en, esos, en estos momentos, señores. En estos momentos, el Partido de la Liberación Dominicana, la más grande fuerza política de nuestro país, se encuentra en un punto mínimo, podríamos decir. Ellos entienden que son la segunda fuerza opositora en nuestro país. Lo cierto de esto es que la realidad que vive ese partido en estos momentos, luego de la derrota contundente que, que tuvo en los procesos electorales que llevamos o que se llevaron en la República Dominicana hace unos meses lo ha prácticamente catapultado. Tenemos esto que se da en el fin de semana y que seguiremos observando. Podríamos decir que el decalabre que podría darse con esta principal fuerza política que fue en un momento determinado en nuestro país y que tiene o que tuvo duró 16 años en el poder, desde el 2000, solo exceptuando el periodo de Hipólito Mejía, se entiende que, es un, que era un partido de gran importancia. Bueno, dada todas estas circunstancias recientes que viene arrastrando el Partido de la Liberación Dominicana desde la división del mismo, donde el principal o uno de sus principales líderes se va, eh, producto de las situaciones internas que se dieron en las primarias y luego en las elecciones y demás, se ve debilitado luego la con, el contundente impacto de la derrota electoral. Y sumarle a esto, señores, lo que se da en el fin de semana y que se supone que seguiremos viendo donde se entiende que tenemos una justicia independiente y que habrá muchas sanciones a los implicados de actos de corrupción en nuestro país del 2003 en adelante. Dicho esto, se supone que siendo el Partido de la Liberación Dominicana quienes nos ha gobernado durante los últimos años, la mayoría de altos funcionarios, de personas implicadas en los actos de corrupción, vienen o son de este partido. ¿Qué pasa entonces en este momento con la fuerza del pueblo? leonel Fernández, que creo que en el mejor momento eh, o conveniente, sin saberlo, se va o sale de este partido. Bueno, se ve, eh, si se quiere, entre comillas... Un partido renovado, diferente, con muchas afiliaciones de PLDistas todos los fines de semana, los congresos, una línea supuestamente diferente de hacer política, cosa que no ha estado pasando con el Partido de la Liberación Dominicana y que conllevará a un arrastre masivo de PLDistas que tal vez estaban un tanto dudando o querían mantenerse eh, bajo perfil a moverse hacia las filas de la fuerza del pueblo. Bien, otra de las cosas entonces que nosotros nos gustaría destacar para refrescar, recordar a, a los peleadistas o a, a los interesados de irse a la fuerza del pueblo o a todas las personas que no ven en sentido general. Nosotros tenemos a un Leonel Fernández que, nos ha, que ha gobernado el país varias veces. Una de las cosas que conllevó a la ruptura, si se quiere, o a ese rompimiento interno en el Partido de la Liberación Dominicana es el interés de leonel Fernández en llegar a, la, a ser el candidato presidencial del PLD. Nosotros entendiendo que bien pudo, al igual que el mismo Danilo Medina, buscar, tener o posicionar una imagen diferente a que no sea la figura de Leonel Fernández que ya ha gobernado el país tres veces pero seguía en su interés de ser candidato a la presidencia del país. Esto trajo como consecuencia todo lo que conocemos en las primarias, sin profundizar en lo que pasó. Otra de las cosas que debemos nosotros de recordar de Leonel Fernández es el rechazo a la solicitud y demanda de miles, de cientos de miles de dominicanos en búsqueda de la aprobación del 4% para la educación. ...que no lo hizo. Claro que sí. Otra de las cosas se hizo en el, en el gobierno de Danilo Medina. No, lo que pasa es que Leonel planteaba, Carolina, que no era necesario el dinero cuando se demostró... Sí. ...que el presupuesto nunca se agotó y se hicieron todas las... ...y mira lo que está pasando, sí. desde que dimos el 4% lo que ha servido es para robar. Pero no justifica el mal manejo que ha tenido el 4%. No, no, porque en aquella época que... que tú lo planteas no se hablaba porque todavía no se había implementado. Ahora, en la Comisión de Educación de la Fuerza del Pueblo, ha sido la más detallada de lo que se usó pero, y cómo lo estaban usando. Sí, pero o sea, no justifica el que no se aprobara partiendo de lo que ha pasado al momento. Si hubiera un buen manejo de... En aquel de... momento, yo mismo había dicho en un programa y discutí con profesores, que no había forma de demostrar que, el, que lo que faltaba era dinero. Porque Entonces, el presupuesto de educación nunca de se. De hecho, se, Melanio, se agotó. Melanio Paredes, cuando en un momento dado, creo que él fue el primero que recibió el 4%. Sí, él mismo. Hizo dijo, un elevado. No, no, y dijo que no, había, que no sabía en qué iba a invertir. En no, el no lo tenía. No, porque no, no, porque no, no estaba pra, el plan. En pero el ¿tú, tú sabes quién sí lo sabía, quién Ay. lo proyectó. ¿Quién fue uno de los principales? Corripio, a través de Uchi Lora, con el programa de Uchi Lora, Corripio y todos los que se están llevando la gran parte de ese dinero son los que aprovechan el, el 4% porque la educación estamos atrás. Mira, sí, pero... No se justifica. No, o sea, no se justifica esos planteamientos en el manejo, en el comportamiento que ha tenido en algunos aspectos, o en muchos aspectos, la inversión del 4%. Esto no quiere decir que los recursos no sean necesarios. Yo entiendo que hay que invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación. Se ha ¿Sí? hecho, que no me digan lo que los recursos todos. no son necesarios. Ahora, de que se lo hayan robado y de que se haya no mal se manejado... Mira. El, eh, perdón, Amado, el hecho de que lo hayan mal manejado, de que no lo hayan sabido utilizar, no justifica que no sea necesario o que haya que minimizar esto que por ley corresponde. Mira, En el tema de educación hay muchas aristas y una de esas aristas es la formación intelectual de los que enseñan a los muchachos, que tampoco está clara y hay muchas fallas y ellos tampoco quieren reconocerlo, porque aquí se habló de traer médicos cubanos eh, eh, profesores, profesores cubanos, cubanos y, y, y, y ADP se puso así. Pero cuando tú ves o tú lees lo que escribe un profesor o lo que dice un profesor, tú te das cuenta la, la, el nivel, el nivel, la falta de, de calidad que tiene su conocimiento. Entonces, por recordar algunos de, de, de los aspectos más relevantes en el caso del gobierno de Leonel Fernández y que fue eh, negativo en torno a, a su imagen. Voy a citar algunos puntitos, Francis, bien breve para entonces cerrar y lo ponemos el audio. Recordar señores, ustedes recuerdan el déficit del 2012, cuando sale Leonel Fernández del gobierno, que según Temístocles Monta, que era su ministro del Ministerio de Economía y Desarrollo en nuestro país, que teníamos una economía blindada, decía Temístocles. Luego de que entra Leonel Fernández, Danilo Medina, bueno, pues nosotros teníamos un déficit fiscal altísimo. Otra de las cosas que quiero recordar. ¿Tú le querías Temístocles? <risa> Qué pena, Lionel también le creyó que lo, lo tenía de ministro. Era un compañero, de ah, un pero que comp sí no lo creía. Eso era lo que él la gente creía, tiene que entender. Que no, todo eso eran compañeros de, de, de partido. Qué pena que hoy ese temístocle que tanto criticamos en el gobierno de Danilo un, Medina un no, fue no. Leonel Fernández, fue en <susurra> el gobierno de Leonel Fernández que lo hace una figura pero, de ese nivel cuando lo pone como ministro. Pero él alega que el gobierno de Danilo mantuvo una estabilidad macroeconómica y la economía. ¿Y bollante? tú le crees entonces a Temisto? Ah, yo yo. No, <susurra> sigo porque quiero regresar. <susurra> no, porque, pero quiero pero que, nada, decir que es un bandolero de entonces, siete sueldos. Eh, tenemos ella, eh, ellos son los culpables. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto, perfecto. Qué Entonces, bello. recordad, señores, la aprobación del contrato de la Barrigol Esto fue un escándalo en la República Dominicana. Nuestros congresistas representantes de los, de, de, de, en, en el Congreso, valga la redundancia, sí. mayor, mayoritariamente Peledeístas, y sabemos que los legisladores responden a su línea política de partido. Hay que ser demasiado íntegro para tener cabeza propia y tomar decisiones en este congreso que no sea de la línea del partido a nosotros nos lo han dicho acá yo recuerdo una vez que decía la amiga Mildred Sánchez es que yo soy Danilo y así es que piensan todos los congresistas responden a la línea política de su partido ¿qué está pasando con el PRM en este momento, el PRM gobierno? ¿tú sabes lo que está pasando con el PRM gobierno? que las cosas se van, claro todavía no hay tiempo para eso, pero las cosas se van eh, colocando de forma tal que llegan las críticas y van a seguir las críticas con relación al hecho de que eh, Abinader no está gobernando con el PRM. O sea, ese ruido que hacen los partidos políticos cuando llegan al Estado, cuando ven que mucha gente que no, que no se grajeó, que no estuvo encima de una camioneta haciendo campaña, no está en el gobierno, entonces comienzan los problemas. Y los políticos evitan mucho eso, equilibrando un poco la situación. Por eso gente como Temito Clemontá estuvo en, en posiciones. Y otros, como por ejemplo el propio, el que estuvo en turismo, que después estuvo en la refinería, ¿cómo que se llama? Turismo de turismo y luego en la refinería. Eh, Felucho. Felucho Jiménez, Jiménez. Ah, Felucho. ese es un bandido. Entonces, partiendo de, de esto, suela, dice señores, nosotros tener, eso fue en el, en el estoy citando, porque el France, se la cambia porque... mientras van robando, se la van cambiando. Las <ríe> sí, cosas. estoy citando algunos de los casos que más resaltaron <ríe> en los gobiernos de Leonel Fernández. Eh, porque entiendo que en este momento, y repito, el más beneficiado, yo le mandé el título a los muchachos, va a ser eh, la fuerza del pueblo, con todo esto que está ¿Tú pasando al interno del, del PLD. Mándate un título. No, el título. Ay, Entonces, ticto. señores, cuando nosotros tuvimos a esos congresistas decir, decir que firmaron un acuerdo, un contrato millonario. En el aspecto de minas en nuestro país, un tema tan delicado con una empresa transnacional y además un contrato y un acuerdo mal donde la única perjudicada era la República Dominicana. Entonces luego viene Danilo Medina y hace pues la supuesta reforma, la, la supuesta indagación de ese contrato que ahí eh, se vio como Danilo, se vio Danilo Medina el como, como el Salvador. Y al final, Pero aún así, hoy es la fecha que el contrato está sujeto a revisión. Y, y tenemos fue? en estos días a Luis Abinader. ¿Qué pasó? No hizo nada. Bueno. Como dice don Miguel. Una de las cosas ya para cerrar, eh, que lo cité al principio, Lionel y la repostulación que buscaba en las primarias internas del PLD. Esto fue lo que selló el rompimiento y todo lo acontecido que conocemos. No estoy buscando culpable en estos momentos, sino lo que se dio en torno a la división de ese partido de la liberación dominicana. Y eh, recordar casos como los tucanos, Feli Bautista y demás. Ante todo esto, nosotros, es bueno, señores, no olvidar tener una memoria fresca de las diferentes... Eh, situaciones que pasan en los gobiernos porque entonces cuando se dan nuevos escenarios que pasan los años, la gente olvida Mira. y vemos vamos a esas a... opciones de cambio, eh, entre comillas, que es lo mejor y no necesariamente Va, vamos, es así. Vamos.